Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo En esta ocasión vamos a hablar sobre las categorías de objetos con las que trabaja 3ds Max Porque creo que es importante por lo menos tener una visión, aunque sea un poquito en conjunto Sobre todas las opciones que tenemos dentro de 3ds Max para crear objetos u otras eh, categorías Ahora lo veremos de acuerdo como ya estuvimos viendo en uno de los primeros vídeos en el panel que tenemos eh, de comandos que es este panel que tenemos aquí vale eh, tenemos una pestaña que es esta de aquí que nos permite crear objetos ya entraremos en cómo se crean los objetos y todo eso simplemente es que vengo aquí porque os quiero hablar de esto vale aquí es donde tenemos las diferentes categorías con las que trabaja 3DS Max. De tal manera que tenemos, como ya os comenté en aquel vídeo, una categoría dedicada a geometrías, otra dedicada a formas, otra dedicada a luces, cámaras, ayudantes, eh, distorsiones espaciales y sistemas. ¿vale? Las geometrías es todo aquello que contiene algún tipo de malla. ¿vale? En las formas, lo que vamos a encontrar son objetos bidimensionales. Eh, luces son luces vale. cámaras son cámaras los ayudantes no son objetos que se pueden representar no son representables pero nos van a ser de gran utilidad a la hora de componer nuestras escenas es lo que en otros eh, software de modelado se denominan objetos vacíos objetos que no contienen ningún tipo de información y que se utilizan pues, para ayudarnos ¿vale? eh, a posicionar objetos, eh, enlazar cámaras. Eh, tiene un montón de funcionalidades. ¿vale? Las distorsiones espaciales son, a fin de cuentas, efectos especiales. Que si eh, efectos de empuje, vórtices, gravedad, etc. ¿vale? Y ya lo último son los sistemas. Los sistemas es, están dedicados al rigging. ¿De acuerdo? A realizar animaciones, a riguear eh, personajes o, o animales o lo que queramos realizar, ¿vale? Bien, no queda aquí, o sea, no es simplemente esto, no son cuatro cosas. Como hemos ido viendo a lo largo de los primeros vídeos, 3ds Max es complejo y tiene una gran variedad de opciones y de componentes dentro de cada una de sus partes. Y aquí no es menos. Dentro de cada una de estas categorías tenemos subcategorías. Estas subcategorías están aquí, en este desplegable de aquí. En cada una de las categorías tendremos este desplegable y en cada eh, desplegable, pues un montón de subcategorías. ¿vale? ¿Cuáles son las más representativas dentro de la geometría? Bueno, pues las más representativas son las formas primitivas estándar que vienen a ser el cubo, el cono los cilindros, los toroides, ¿vale? Todo ese tipo de objetos. Pero también tenemos geometrías eh, de primitivas extendidas que vienen a ser pues, poliedros, cajas biseladas, bidones, cierto tipo de geometrías que vienen aquí incluidas. Además, también tiene objetos de composición que los vamos a ver más adelante. Y eh, hay sistemas de partículas que bueno, pues eh, para realizar animaciones fundamentalmente eh, o, o a lo mejor eh, se pueden utilizar en, en otros software se utilizan sistemas de partículas para confeccionar una imagen estática eh, que contiene algo que parte de una emisión de partículas. vale También a lo mejor aquí lo podríamos hacer. Eh, cuadrículas correctoras que entraremos a ver qué es todo esto. Y también tenemos superficies NURBS, ¿vale? Entre toda esta amalgama de opciones, ¿vale? También tenemos aquí puertas, tal. Son objetos que ya están prede predefinidos y sería ir confeccionándolos, ¿vale? Bien. En cuanto a las formas, en las formas tenemos los splines. Los splines son tipos de curvas bidimensionales cuya forma se obtiene a partir de tres puntos de control, ¿vale? Pueden ser líneas, círculos, arcos, ¿vale? También tenemos eh, dentro de estas subcategorías las curvas NURBS u eh, también eh, objetos de composición, que ya he comentado que los veremos más adelante, ¿vale? Y splines eh, extendidos, por algunas opciones más. Luego dentro de las luces tenemos eh, luces fotométricas y luces estándar, ¿vale? Arnold también tiene su... Arnold es el motor de render que viene por defecto dentro de 3DS Max y tiene pues eh, un apartado dentro de las luces con también eh, alguna algún tipo de iluminación. En cuanto a las cámaras tenemos las cámaras estándar y cámaras Arnold que también tiene aquí cuatro opciones más. ¿vale? Los ayudantes eh, disponen de eh, ayudantes estándar vale esto ya hemos dicho que son objetos vacíos y también tienen aparato atmosférico tienen eh, el camera match que es para enlazar cámaras seguramente vendrá eh, orientado a a ayudar al posicionamiento de las cámaras en nuestra escena. O emular cámaras en nuestra escena. vale, Y un montón de opciones más que ya pasaremos a ver más adelante también. No quiero abrumaros con esto. Pues son muchísimas las cosas que tiene. Simplemente quiero que lo veamos un poquito por encima para ¿sí? abrir los ojos. ¿De acuerdo? Y ya iremos profundizando en todo ello. Bien. Aquí en las eh, distorsiones espaciales eh, tenemos fuerzas, por ejemplo que era lo que os comentaba, ¿no? De pujar, vórtices, tenemos gravedad también. Aquí hay deflectores, hay geometría deformable y hay otros, eh, también tenemos partículas y dinámicas ¿vale? y otro tipo de, de subcategorías. Y dentro de los sistemas solo, solo tiene una subcategoría, es la subcategoría estándar y aquí tenemos pues huesos y demás que nos van a ser de utilidad para confeccionar eh, Reagan, de acuerdo a hacer hacer ya entraremos en detalles sobre qué es eso pero viene a ser eh, la metodología que vamos a llevar a cabo para realizar animaciones si queremos hacer un personaje pues que ese personaje se mueva vale y esas acciones que llevamos a cabo para que ese personaje se mueva o, o emular ese movimiento se denomina Reagan, de acuerdo bien con esto hemos visto un poquito por encima las categorías de objetos que tiene 3ds max ahora ya sí vamos a empezar a partir del próximo capítulo a ver cómo eh, crear objetos transformarlos y empezar a manipularlos y a crear cosas chulas de acuerdo así que nada chicas chicos sed buenos portaros bien